Mirza, buenas noches, adelante, escuchamos. Esto, doctor, buenas noches. Bueno, con relación a la primera pregunta, al seguro de vida, eh, bueno, yo considero que es aquel seguro que tomamos eh, las personas que, que deseamos proteger a nuestros familiares, ponemos qué familiares son. Eh, en este caso las personas pues, casadas ponen a sus esposos, esposas y a hijos y eso pues lo cobran en el momento del fallecimiento. En cuanto al seguro social, el seguro social eh, tiene que ver con, con el tema de salud, ¿no? la protección de la salud y eh, eso también se da cuando uno ya se ha jubilado, eh, se continúa con, con este seguro social en el tema de la ONP son las aportaciones que se hacen ¿no? y luego apareció lo que es el AFP, entonces es la decisión que toman las personas, ya sea, bueno me parece que, lo que pasa es que es independiente, pero me parece que hoy en día creo que no sé si las dos cosas juntas se da, si es el AFP con la ONP, pues por separado, pero al final también es un, esto es un, es el, es el dinero que uno puede después cobrar, ¿no? Como una pensión en el momento de su jubilación, doctor. Esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias, Timilza, por tu participación. Paul, Paula Díaz, adelante. Buenas noches, escuchamos. Buenas noches, doctor y compañeros. En cuanto a la primera pregunta, que dice que qué entiende por seguro de vida, ¿no? El seguro de vida es una, una póliza que se utiliza para proteger este, el futuro de, de las personas, ¿no? ya sea eh, familiares, hijos, hermanos. ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, que es qué entiende por Sistema Nacional de Pensiones, se puede decir que este sistema de pensiones fue creado en el año 73 ¿no? y es administrado por la Oficina Previsional o la ONP, y pues cubre la jubilación cuando uno deja de trabajar. Y en cuanto, ¿qué entiende por seguridad social? Es el, el seguro que protege a todos los individuos de la sociedad, ¿no? Para podernos garantizar este, una atención médica que te cubra también riesgos laborales, e inclusive te otorgan subsidios. Y te garantiza eh, y te cubre el, el desempleo, ¿no? En tiempos de, de, de que estás mal de, cuando te encuentras, cuando te encuentras laborando y tienes un accidente, te cubre, ¿no? También te cubre por maternidad, una serie de subsidios. Esa es mi participación, doctor. Gracias. Muchas gracias, Paula. Gusto saludarte. Así es, adelante, escuchamos. Doctor, de los tres temas que están tocando los demás compañeros. Alberto, fuera. Para, para no cansarlos, le voy a hablar, doctor, acerca cómo funciona el sistema de pensiones en el Perú. Algo concreto y preciso. Debo de manifestarle, doctor, que los sistemas de pensiones tienen como objetivo asegurar un ingreso a los ciudadanos cuando ya no estén en edad de trabajar. Su fin es proteger a los adultos mayores para que cuando ya no reciban un salario no caigan en la indigencia y puedan cubrir sus necesidades eso sería mi pequeño aporte doctor muchas gracias gracias a ti, Alcides. adelante Jesús unido buenas noches buenas noches doctor me escucha sí. sí bueno en cuanto a la primera pregunta no sobre el seguro de vida prácticamente tendría que no tanto el seguro de vida, sino el seguro de muerte, ¿no? Porque es de ahí donde, por decir, este, se hace un aporte a, a un, para la gimnasia, una empresa aseguradora, ¿no? Son las que están facultadas para, para dichos aportes, en el cual, bueno, ante un accidente o ante un evento fatal, los beneficiarios son este, los familiares, ¿no? Que uno, por decir, este, los deja... En, de acuerdo a la declaración que hace ¿No? esa es la finalidad del seguro de, de vida en cuanto al seguro nacional de pensiones ¿no? es, viene a ser por decir el aporte que hace uno como trabajador tanto en el sistema privado como en el sistema este, estatal o muchas veces también lo puede hacer uno independientemente ¿no? con la finalidad de que lograr que de acuerdo a la edad que uno puede bueno, a los 65 años, siempre y cuando haya, ¿qué se llama?, cumplido con, con los años que pide, ¿no?, para la aportación, reciba una pensión, este, para, hacia adelante, ¿no?, después de haber dejado de laborar en una empresa, ¿no? En cuanto al seguro de, de seguridad de salud, bueno, también es el aporte que hace, como se dice, el empleador, ¿no? Y de la misma forma, también uno lo puede hacer independientemente, ¿no? facultativamente, que es el que nos da la prioridad, se puede decir así, en cuanto a veces a ciertas enfermedades que uno puede, le puede ocurrir en la vida y mediante este seguro a veces, eh, como bien es cierto, nos no sale un poco más económico que ir a, a unas clínicas. Bueno... Muchas veces este, el seguro también tiene ciertas deficiencias, ¿no? Que, que eso hacen de que a veces cuando uno quiere ir a sacar una cita, este, no sea de el acto, ¿no? Sino ya, cuando ya prácticamente está sano, recién le la atención. Ese sería mi aporte, doctor. Gracias, Jesús. Eduardo Rodríguez, adelante, buenas noches. Todo buenas noches. Bueno, el seguro de vida es este, un seguro pues, que garantiza este, a nuestros familiares, ¿no? en caso de alguna ocurrencia, básicamente un fallecimiento. Pero yo me quiero referir al Sistema Nacional de Pensiones. El Sistema Nacional de Pensiones es un sistema este, variado. ¿no? Tenemos la ley CBR90, ¿no? que atañe a todos los trabajadores de la actividad privada. Pero también existen este, leyes específicas, para, por ejemplo, para trabajar de construcción civil para el trabajador marítimo, para el trabajador minero, ¿no? este, este tema del sistema pues ha sufrido muchas, muchas variaciones en, en diferentes gobiernos, ¿no? uno que se recuerda es cuando el gobierno de Fujimori derogó, derogó la, la, este, esta ley, la ley ¿no? para, cómo se llama, para crear un sistema único donde, donde la jubilación, si antes se jubilaba, a los, a los 55-60 años esto lo esto aumentó a mayor edad. Entonces, este, actualmente, pues, este, todo el mundo está, está viendo un, un sistema ¿no? que pueda ser más equitativo para todos los trabajadores. Y en torno a la seguridad social, no es una seguridad que me parece que si está para el trabajador que labora y aporta, esto también creo que debe ser ampliado. ¿no? Sí, es un sistema ¿no? que... Trata de alguna forma, de ayudar a, a, a, a todas las personas. que este tienen es aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación. En este sentido, eh, habiéndose absuelto los diferentes puntos tratados, ¿no? en esta fase 2 procedemos en el desarrollo de la sesión propiamente. Régimen contributivo de la Seguridad Social en el Salud. ¿no? Tenemos en este caso que es un conjunto ¿no? de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Cuando tal vinculación se hace, a través del pago de una cotización individual y familiar o un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre este y su empleado. Tenemos ambos aspectos eh, dentro del sector público. Tenemos el Ministerio de Salud y Salud, eh, la Sanidad también, las Fuerzas Armadas, y en el sector no público directamente el ámbito privado de atención. En el Salud, eh, tenemos ¿no? que eh, los tipos de seguros: seguro regular, el agrario y el, y el independiente, entre otros. El seguro regular es un seguro que ofrece prestaciones de salud y subsidios establecidos en la ley 26790, ley de monetización de la seguridad social en salud. En el que indica que todo empleador está en la obligación de asegurar a sus trabajadores. Estrictamente se va a vincular ello a aquellos que cuenten con un contrato de trabajo. ¿no? Vamos a tener siempre en ciertos aspectos que sea bajo el ámbito público-privado. Puede existir la prestación directa ¿no? de un vínculo o el vínculo directo laboral pero en su efecto eh, se encuentra quizás encubierto ¿no? bajo la modalidad de contrato de servicios o bajo la prestación de servicios. Es en consideración en este sentido que debemos tener presente eh, el ámbito que involucra dicha actuación a efectos de que solo se paga en, o solo se encuentran con seguro regular aquellos miembros que tienen contrato de trabajo. Bueno, también debemos tener que, a partir de qué tiempo se tiene derecho al seguro, esto es directamente después de la tercera aportación que el empleador haga el seguro. En caso de accidentes, a partir del primer día del aborto. Si existe algún accidente, directamente ahora. Lo que debemos tener en consideración, y sí es un requisito indispensable también, es que inmediatamente inicia ¿no? el vínculo laboral, debemos estar registrados con el alta correspondiente en lo que es el T-registro del empleador, ¿no? En este T-registro que encontramos a través de la plataforma virtual SUNAT, que es de acceso del empleador, él debe cumplir con registrarnos a través de este. Beneficios que cubre el seguro, atenciones ambulatorias, eh, o no es en la calle por si acaso, si no, yo le denomina a las consultas externas o especialidades, según la necesidad. Atención hospitalaria y quirúrgica, recuperación y rehabilitación. Farmacología, dispensa, pueden dispensar los productos o eh, medicamentos suscritos por el profesional de la salud. Prestaciones económicas, subsidios por incapacidad de trabajo, lactancia, maternidad, eh, bueno, acá es 95 días y sepelio. Un momento. Y si sí hay un detalle, parece que se ha 95 días. ¿Qué trámites se realizan en el seguro? Subsidio por incapacidad, maternidad... Lactancia, inscripción al seguro, adscripciones departamentales, latencia, cambios de centro asistencial, las referencias y contrarreferencias. Las referencias para que podamos trasladarnos de un lugar a otro y la contrarreferencia es el retorno a nuestra misma sede en la cual nos veníamos atendiendo. Seguros privados: tenemos diferentes seguros, eh, seguro RIMAT, seguro, la positiva, pacífico, más fre. Invita a seguros, entre otros. En el caso de Rima Seguro, tenemos que es una empresa privada creada con el objeto de prestar servicios de atención para la salud, las famosas EPS. Según la Ley de Modernización de la Seguridad en Salud, indica que todo empleador que realice trabajos de alto riesgo también debe contar con un seguro complementario de trabajo riesgo. Por otro lado, tenemos que el MINSA es ¿no? la institución con mayor número de establecimientos y mayor presencia nacional. Dispone el 92%. Sí. Doctor, disculpe que le interrumpa. ¿Es mi, ¿Es mi señal o no se ve la PPT? Solamente se ve un cuadrito. Sí, con... Ahora ah, sí. Ok, gracias. Gracias, gracias. Había una interrupción, creo, ahí dentro del Zoom. El MINSA tenemos en este caso que es la institución con mayor número de establecimientos y mayor presencia nacional. Dispone, bueno, un 92% de total de hospitales y concentra ¿no? el 69% de los centros de salud y el 99% de los puestos de alumno dentro del análisis que ha hecho y presentar MINSA en su oportunidad. Miki, te agradecería eh, que una vez terminada la sesión podamos validar tu asistencia. Bueno, dentro de salud tenemos que es un organismo público descentralizado, una OPD, eh, con personalidad jurídica de derecho público interno, adscrita ¿no? al sector de trabajo y proporción social, con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable. Su finalidad y la de dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo de la seguridad social, así como otros seguros de riesgo humanos. Finalidad del Seguro Social de Salud. La seguridad social tiene ¿no? como finalidad garantizar el derecho a la salud, la atención médica, la protección de los medios de subsistencia, el otorgamiento de una pensión garantizada, guarderías y prestaciones sociales para el bienestar individual y colectivo asegurados. ¿Quiénes son los asegurados? Los trabajadores activos que laboran bajo dependencia, los pensionistas que perciben jubilación, incapacidad o de sobrevivencia. Los trabajadores independientes, asegurados regulares, exafiliados a la Caja de Beneficios de Seguridad Social del Pescador y el personal contratado bajo con el régimen CASDO. Tenemos en este aspecto que también son asegurados los derechos de vientes, esposos y las esposas. Bueno, y la esposa, y... Eh, en este caso, el cónyuge. ¿no? Cuando hablamos de cónyuge anteriormente, salud re recibía ¿no? unas pequeñas declaraciones o un formato del cual no declaraba al cónyuge y en este sentido realizaba lo que es el registro y la acreditación correspondiente. A la actualidad ya no es este, posible en ese sentido, sino lo que requiere salud es una escritura pública mediante, eh, bueno, ante el notario público, en la cual se reconoce ¿no? a su cónyuge de manera formal y pública. Y con ese instrumento, recién la de salud va a recibir, ¿no? eh, O va a reconocer y acreditar al cónyuge el cual están solicitando su acreditación concubino hijos menores de edad los hijos mayores de edad incapacitados ellos deben de contar con el certificado correspondiente además incluye a las gestantes no en este caso cuáles son los beneficios del asegurado regular prestación de salud preventiva y de recuperación prestaciones económicas subsidios por lactancia maternidad por enfermedad Prestaciones de bienestar, promoción social y reembolsos por caso de sepelio, ¿no? En promedio nos dan algo de 2.000 soles por sepelio, que es reembolsable. Uno tiene que acreditar el gasto efectivamente y luego, bueno, teniendo en consideración que dentro de las facturas debe indicar a favor de la, los datos del asegurado, los servicios prestados a favor del asegurado. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Nace ¿no? en el momento en que se retribuyan las remuneraciones afectas. Eh, en este caso, indirectamente con el primer pago de la remuneración, sea mensual, sea de una semana, una quincena o algunos días que lo he elaborado, nace en ese momento la obligación tributaria para el pago de salud. En caso de los aportes de los pensionistas, el nacimiento se produce en la fecha en que se devenga la pensión. ¿Cuál es la tasa que deberán aplicar para el cálculo de la aportación? Esto es según el tipo de actividad. ¿no? Los trabajadores tanto el sector público como privado del regimiento de 7.6 7.28, o servir, van a aplicarle una tasa del ¿no? 9% de la remuneración. En el caso de los pensionistas, es el 4% de la, de la pensión, trabajador agrario, 4%, Trabajador acuícola 4%, trabajador pesquero 9%. Y aquí sí se suscita un tema muy especial que debemos tener en consideración. El personal CAS también se le aplica a la tasa del 9%, pero tiene una pequeña excepción que tiene un tope límite. En el año 2000, antes del 2020, se aplicaba al 30%, si no me equivoco, en el 2019 atrás, en el 2020 aplicaron el 45% como tope máximo la UIT y eh, para el 2021 aplicaron el 55%. En relación a la última modificatoria que se dio y en ese sentido, estando a que no eh, se consideró que esto era a partir del 2021 en adelante, el porcentaje tope no del 55%, sino más bien eh, solo se indicó que era el 55% para el año 2021, en este caso SUNAT a través del informe 026-2022-sunat slash 7T0000 establece ¿no? que para el 2022 el tope máximo es el que corresponde al 45% de la UIT vigente. Para el presente caso tenemos que un trabajador bajo el régimen CAS va a pagar o se va a pagar por este como máximo por contribución a esa o bueno por pago a salud la UIT tenemos que es 4600 por 45 nos da un promedio máximo de 2.070 soles es el máximo hasta el cual podemos tener en consideración para el pago de e salud si el trabajador gana 4.000 soles igual va a pagar a razón del monto de 2.070 soles Disculpe, entonces, en ese sentido, tenemos eh, dicha actuación ¿no? como tope ¿no? para el cálculo de los aportes a e salud en relación al régimen de casa. Por otro lado, tenemos quienes están obligados a efectuar el aporte. El obligado al pago de los aportes de los trabajadores es el empleador directamente. En el caso de los pensionistas corresponde el aporte al pensionista siendo la entidad empleadora la ONP o la administradora de fondos de pensiones en el caso de las privadas la obligada a efectuar la retención y realizar el pago correspondiente. Ah bueno, un punto adicional que es pertinente a comentarles en este sentido es que probablemente nos hacemos la pregunta ¿no qué sucede si no se paga eh, o no se realiza el pago de los aportes de salud. Según la condición del incumplimiento del pago 1, que SUNAT va a continuar con el procedimiento para la ejecución forzosa del pago de eh, aportes de salud, pero indistintamente de ello, se tiene que, eh, si no es cierto, la aplicación de moras, multas o que continúa SUNAT, en el caso de E-Salud, lo que va a efectuar directamente eh, de salud es retirar el tema de la acreditación, va a seguir atendiéndolas, o sea, no hay un limitante. Anteriormente, hace varios años, había un limitante que le decía: No, no ha pagado, tu empleador es el, el, no ha hecho el pago de salud, por lo tanto, no se hace acreditado. Sigue con la condición de acreditados, pero va a cobrarle al empleador por el, por el costo de las atenciones o prestaciones, ¿no? supongamos tiene 15 trabajadores de los 15 no ha pagado no ha hecho los pagos de salud dentro de los plazos ha tenido este tipo de restricciones y en ese contexto eh, tiene los parámetros debidamente establecidos y el salud le va a comunicar al empleador que debe cumplir estrictamente con el pago pero eh, va si uno de sus trabajadores va a atenderse de salud van a calcular cuál es el costo de la prestación del servicio y esto va a generar ¿no? una, un requerimiento de pago indistintamente del monto del 9% que debe pagar el empleado. Va a ser un costo adicional que le van a correr. Si fue una operación, van a hacer el cálculo total de la operación. Si solo fue una atención ambulatoria, le dieron medicamentos eso va a determinarlo y eso le va a correr traslado para que cumpla el pago con salud. Si no se cumple con ese pago, también continúa con un procedimiento para la ejecución forzosa a través de la vía colectiva. Sí, Mirta, buenas noches, escuchamos. Buenas noches, doctor. Si quería hacerle una pregunta al respecto. Eh, usted indicó que eh, la empresa o la entidad tiene que pagar eh, las aportaciones. Para que esté activo, tienen que pasar tres aportaciones, es lo que ha indicado, ¿verdad? Esas aportaciones, doctor, sí. eh, son en qué, en qué momento las hace la, la entidad. ¿Cada fin de mes, a quincena o cómo se trata esto? Porque, a ver, le explico un poquito. Eh, yo estoy trabajando en la municipalidad provincial de, de Cusco desde el, mes de fe, desde el mes de febrero. Y el, hace como dos semanas yo me puse mal y fui al seguro por emergencia. Y me dijeron que todavía mi seguro no estaba activo porque la empresa no había pasado los aportes correspondientes. Me han atendido todo, pero yo he firmado un pagaré. Entonces, en ese sentido, doctor, ¿cómo es que yo tendría que hacer para que ese pagaré quede sin efecto? Pero en este caso, Mirta, ¿cuándo ingresaste a tu laboral? El 1 de febrero. Ah, desde febrero. Uh -huh. ¿Es ¿De qué, ¿De qué año? Febrero, marzo, abril. Sino que lo que sucede ahí, Mirta, es que recién en este mes declaran y pagan y de salud. O sea, ya a partir del próximo mes estaré habilitado. O sea, lo de febrero se paga en marzo. Marzo, abril, abril, en mayo. Y probablemente, ¿cuándo se va a atender de tú? Hace dos semanas atrás. Hablamos más o menos el 10, de... Dos semanas, diez. Diez más o menos sí. Diez, nueve. Recién han estado en declaración, todavía no habían efectuado el pago. Es por eso. Ok, y doctor, ¿qué sucede con ese pagaré que yo he firmado? Te van a ejecutar el coro. ¿A mí o, al, o a la empresa? No, no, a ti. Porque, yo, porque yo fui a la municipalidad y me dijeron de que no, no te preocupes. Cuando va el 18 de, ma de este mes, se está pagando ya en la, la aportación y con eso va a quedar, este, se va a hacer levantar el pagar. Eso es lo que me han indicado. Eh... No, tendrías que ir a darles O sea, Lo que sucede hay veces que en el en salud te atienden y, bueno, validan nuevamente en esa validación que hacen. Ah, perfecto, mira, estaba acreditada. Pero eh, en su efecto, otros en, hacen el cotejo estricto de cuándo correspondía o cuándo estaba realmente acreditada y cuándo no. Entonces, si el 18 les toca declarar y pagar ellos, al día siguiente ya estarías acreditada. Bien. Ahí va a depender mucho en el análisis. Algunos, bueno, yo he encontrado en algunos casos que algunos este, centros de salud son muy genéricos en su análisis y lo verifican a las dos, tres, cuatro semanas. Y ah efectivamente sí, figura estabilidad habilitada en otros casos. Esa parte es la que no comprendo muy bien, doctor, porque se, se supone que a nosotros nos traen cada fin de mes. ¿Por qué la empresa recién hace el, el, la aportación cada 18 del mes siguiente? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué será? Disculpa, Mirta, tenía un problema con el audio. Eh, en este caso, Mirta, lo que sucede es que, bueno, debemos de tener en consideración lo siguiente. Uno, cada entidad es autónoma, eh, excepto las del gobierno central, que sí tienen un cronograma de pagos eh, para el tema de pago de remuneraciones, salvo tu entidad eh, hubiera establecido un cronograma de pagos de remuneraciones a través de una resolución de alcaldía, de una ordenanza municipal, dependiendo de cómo ellos desean regularlo. ¿no? Pero suficiente más que nada como es un tema administrativo, una resolución de alcaldía. Si no existe ello, ellos man pueden manejar libremente un tema de corte. Pueden hacer su corte el 20, 22, 25, cualquiera sea la fecha. Pero el, max el día máximo de depósito de sus remuneraciones o el día máximo de giro, porque el giro es cuando ellos efectúan la transferencia bancaria, Debe ser el último día útil, ¿no?, del mes. Y tú puedes disponer de tu remuneración con normalidad. Ahora, ese es por un lado. Por otro lado, eh, luego de efectuado este pago, ellos tienen la obligación de hacer la declaración mensual de tanto para el pago de, este, de salud o NP, eh, también declaran a través del PDT, la fp eh, y la renta de cuarta categoría, ¿no? y el tema de las facturas, de tracciones o retenciones que hubieran realizado.